También eh, a probar todo, ¿no? Eso está clarísimo. Clarito, clarinete. Papá, me, me te chupó las patas. Madre mía, le divertí. Eh, te, tenía síndrome de. Bueno, complejo de anaconda. Me cago en la leche. Bueno, sigo si con la receta Luego me meto en serio. Me gustaría meterme, pero no pasa nada, Leñe. Un trabajo de clase, obviamente, o estudiar está mucho mucho antes que esto. Leñe, ya me jodería. Sí, morí, campeón, a empezar. He tenido que reiniciar la RAM y volver a poner el fusible. Y vaya haciendo 24 horas. Si sí lo vi antes, mmm, dudo al 100% eh, de que. Ah, vale, ya lo entiendo. Dudo al 100% de que se haga un 24 horas Lo dudo Niño, ¿usted, ¿usted quiere venir aquí, niño? Te vamos a preparar la escopeta, niño En la cabeza En la cabeza seco, pum Feto, para los chinos Para los chinos, un buen feto A comer feto Madre mía Niño, corre, niño Niño poco de humor, boomer Boomer Va a venir a por mí no, no, no, Ya tengo suficiente niño eh, por nada, eh, Niño rata Niño rata Niño rata Bueno, bueno te, bueno, voy a, eh, bueno, papá Voy a almorzar Y regreso Muchísimas gracias Campeón, la virtica aproveche ese almuerzo ¿Lo está haciendo digo Sí, pero dudo que llega a 7 horas ni, no, no, no creo que llegue ni a 8 Campeón, adri si, si llega a un 24 horas Se deja dormir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 Cuando los bebés eh, lloran Tienes que sacar una escopeta Claro, eh, Totalmente A lo A <risa> lo <risa> World well, Disney, tío Oye, lo ¿de ¿Dónde soy? Eh, soy de Aragón Qué guapo, eh Cada vez que te lo digo de... Siempre te lo digo, Mateo Que me recuerda a Aragorn Del de... de Señor de los Anillos Aprenda... <risa> Aprenden a los golpes. Me ha encantado la cabeza de Ari De Mallorca Bu -bu Buen consejo, Adri Hay que darle bien duro Eh, niña Usted, usted está ahí Usted es la de Chuque, niña Usted está ahí, ¿no? Usted está ahí No te vayas No puedo permitirlo Paranoia ¿Qué es? Enambuco Claro Diamond, tenas chillos Chucky, tío ¿TikTok? ¿Tik ¿Es una contrarreloj. Niña, el papajibo te quiere coger No, hombre, esto no es, esto no Espera ¡Su perra, tiene que estar aquí ¿No? Aquí no, ¿no? Niña, usted, usted me está vacilando, niña ¿Por qué hace no, no, no, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Niña, ¿es usted, niña? ¿Usted me ha drogado, niña? Madre mía What the fuck, de los pelos Madre mía, qué paranoia Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¡Hija puta? que Te voy a estampar el suelo, perra! ¡Lol! ¡Me ha mordido! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡La pego a las tijeras, tío. ¿Pero dónde estás metido? ¡Lol! pegado a ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! Me alegro, campeón, kinder, es la misión principal de todos los directos Ya sabéis que, hostia, yo puedo echar lo mejor con Fortnite Me cabré algunas veces, así, me, me tirteo Pero, obviamente the the the the the Te estás riendo de mí, ¿ah, you kidding me, lo faka? Y me alegro, tío Uy, papá, madre mía, la que le vamos a dar a la muñeca esa Un poquito de relajación, niño un poquito de no niño, recién Emil 8 Voy a almorzar viendo el stream, que grande que aproveche, mi hermano Vale, divertido, tío Un poquito de no-hit, ¿eh? Relajado, ese es el que va a me bueno O sea, que clipe ir bailando, niña, bro ¿Usted está aquí, niña? ¿Usted está aquí, no, niña? Usted me está moviendo loco, niña ya lo saco, que grande está el Viertico oh, me tranquilo, coño. Tranqui. Oh, me cago en mi vida, ellos. Joder. Oh, ¿Me ha quitado tanta vida? Niña, te estoy viendo ahí, ¿eh? Sentad, niña. Un poquito de respeto hacia los marallores, niña. Usted está aquí, ¿no? ¿Usted está aquí, no, niña? Niña, usted está aquí, ¿no? Hija puta. Yo creo que tiene una cerveza y se le pasa a él, Madre mía. Yo lo voy a matar, ¿eh? ¿Y ¿Le tratas así? Claro, es de toda la vida. A las personas se le trata niña, la muñeca, con tijera en la cabeza. ¿Te he visto subir por ahí? ¡Puta! ¡Qué perra, no! Está guay, en verdad no es un boss ni nada, pero. Vale, es un boss, sí. Pero es como un corre, corre, que te pillo. Ya está, está gracioso, en verdad. Tiene que estar aquí otra vez, hija puta. Hija puta, tío. Qué mal rollo, tío da, da mal rollo en sí, en verdad eh, Lo que es esta, esta casa de muñeca Se me acaba el tiempo, tío Dime algo pero ti ¿Estás escuchando la música? No me puedo poner vida ¿Puedes activarme? ¿Activar? ¿Lo que, campeón? Sí, eh, da, oh, dame un segundo Muchas gracias, Adri, mi hermano Gracias Mile. Eh... Me está rayando la casa esta de las muñecas, tío Estamos bailando relajado eh Arte caso, me hace mucha gracia ese meme, eh Niña, usted está siendo revoltosa, niña Te va a morir, niña, eh te quiere vacilar ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué paranoia? ¡Maldito idiota! Muchas gracias, mis hermanos. Wow. Feel like paranoia, eh. ¡Hostia! Se acabó. ¡Niña, cállate! y ¡Come verga, niña! Este es el F más pero está guapo, en verdad. Está chula de está gracioso. La llave del feto. La llave del feto. Pendejo viejo. ¡La llave del feto! Me llevo la muñeca como trofeo. Vale. Otra parte de mía. Dos de Tengo cuatro, gente. De sí, qué pena que se acaba el juego ya, ¿no? Bueno, interactuar, buscar, buscar, interactuar. Nada, ¿no? Ah, aquí, aquí, aquí. Se ha combinado con la llave de cuatro alas. ¡Claro, amigo! Ahora sí. Buen pues de Se agradece, este? ya sabéis que... Vínculo roto. Me han dado piernas. O sea, qué, qué creepy, loco. Qué creepy pierna. Cabeza, piernas, tío. O sea... ¿Qué coño, tío? No se ve, pero. ¿Qué.? ¿What the fuck? Ill? Ah, la muñeca. Ah, mire, pues sí. Hostia, pues voy a examinarla ya. Esto tiene que tener algo guapo, ¿no? Muñeca, muñeca, muñeca, muñeca. Manibela, Mmm. Foto de familia. ¿No? Ah, es un tesoro. Vale, voy a, voy a asaminarla antes de nada. ¡Niña! ¡Usted se puso, Braga, niña! Me cago en la leche Volví ese guille ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cómo ha el estudio? Ya me entendéis La llave no la tengo No sé Qué raro He tenido que dar todo pateo Obviamente Para poder hacer puzzle también Ya que hemos encontrado la bola Ahora En vez de antes Aunque está Esto está limpio de bichos Creo O sea, creo, eh Si mal no, no recuerdo Creo que lo he limpiado todo No pasa nada, campeón Seapa Ni te preocupes, hombre O sea, más, más cosilla me da a mí en plan, es eso para que también a mega lo sepa, o sea, al igual que todos si en algún momento, hostia, papá, racionar esto, lo que sea No ningún problema, o sea, literal Vale, creo que era por aquí Siempre eh, pasan, reciben del, del, del, del, del final al principio Te lo prometo, eh, Alesdi, eh, yo no entiendo cómo ahora se me, me estoy eh, recorriendo Torma Pantero para una... ¡Una! Eso es para venderlo. Lo que. Mira, esto de aquí, mi hermano. Esto es para venderlo, literal. Esta cosa que acabamos de pillar esto. Cráneo bistre. Valdrá 15K. Entonces lo vendemos por, por, por así. Es así, papá. Sí, sí O sea, es, es que nos marea el gachón, tío. Nos marea. Nos marea que flipa. Ahora tengo que pillar el ascensor y pirarme a la fundición. Es, es horrible. Pero está guapo, en verdad, oye, que no pasa nada. También el, el mecanismo que tiene el juego de alargarse más, ¿no? En plan, está bien. Vale, pillamos esto dios 30k me dios, merecía muchísimo Va, la pena ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Dios mío ¡Dalo ya! ¡Dámelo, dámelo papi! ¡Give me to me! ¡Give me to me! Y lo que me queda Lo que me queda en verdad Voy a comprar las bombas, ¿eh? Comprar bazooka No hay bazooka en este juego, Nacho Ah, perdón, sí, ahí es China Lake Hay un China Lake, pero ya lo tengo, mira Está aquí China Lake, el Black Ops 2 ¡Pum, pum! Es la caña, tengo eh, seis balas, pero son... Ya me entiendes ¿Equipar? No, hay, coño Equipar eh... ¿Dónde me sale para ponerlo? A ver Ah, es que había una forma de que yo eh, pudiera equiparme acceso ah, eso rápido, perdón El cuchillo en verdad me, me va a dar igual me va de igual, o sea, es que, a ver cómo dispara esto ¿Cuántas balas tengo? 10 balas, eh no, Not bad, eh, not bad Eso tiene que meter, eh, que da gusto, eh ¿No voy a disparar? O sea, o sí ¿Hago un disparo de prueba? A ver cómo va Dios, es un Qué guapo revólver, ¿recuerda revólver De de Resident Evil 4? Miguel, ¿no? Se llamaba Miguel eh, Corregirme si me equivoco, eh, chavales ¿Y eh, chavala ¿Era Miguel? Espera, estoy, no, no, la estoy cagando Por aquí no es, ah, estoy empanado, coño por aquí no era, es que me creía que por aquí iba más rápido a la, a la fundición, pero no Es que no sé por qué ahora mismo no tengo la llave Y la debería de tener encima, ¿eh? No es coña, ¿eh? Debería tener la llave encima Me voy a guiar por la habitación en la que esté O sea, voy a bajar de planta Voy a bajar de planta, o sea, a subir, ¿no? Perdón, no, a, a, a subir, a subir Voy a subir eh, Voy a hacerme la llave, de, la llave del caballo Que por lo que se ve ya me la ha he hecho Y no la ha cogido, no entiendo que estaba escuchando una cosa y no estaba prestando eh, Atención el chat, por eso no le di el permiso No pasa nada, chapa, si lo he dicho, campeón Es lo que te está diciendo, lo he dicho para que también Que sepa que igualmente le vamos aquí A, a, a ver, a leer, ¿no? Eh, realmente, o sea, yo no voy a aludir a nadie Y que se si me dice, mira, hasta un momento, papá eh, Cualquiera de vosotros, igualmente lo voy a ver ¿Dónde coño estábamos, tío? O sea, ¿dónde estará esa cosa? Vale, voy para el antatope a ver si Encuentro la fundición, no, te no tengo otra Y quiero probar el revólver, tío Quiero probar el revorbillo, tío Tengo ganas de revolver, eh Creo que era por aquí, sí, sí, sí, sí Vale, aquí venimos Vale, sí, sí, sí, está ahí Está ahí, está ahí Que me da cosillas Me ha sido un 100% que no ha sido moco de pavo, ¿sabes? Que en plan, pues Me estoy liando un mazo, eh Me estoy liando un mazo, mazo, mazo Pero mazo, eh O sea, vale Por aquí me tengo que ir para atrás Y llego aquí a la fundición, ¿no? No Es que está súper está lejos, macho O sea, literal Aquí debe de estar Estoy otra vez por el mismo lado, no puede ser Entonces una planta más para abajo, tío Qué locura Qué locura, tío Vaya vaya paranoia de mapa Es que es muy eh, Todo cíclico, tío Por aquí, leña por aquí Ahora sí, ahora sí eh, Es que debería estar aquí, creo O sea, debería Debería estar aquí, pero no está no ya voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás directamente Espera O sea, Voy a full Voy al ascensor otra vez eh, Es que no me acuerdo dónde estaba la fundición, en qué planta estaba Es raro de cojones, tío A ver, por lo menos no se regeneran los zombies O sea, bueno, los bichos de esta zona, eh, increíble Vale, pues por aquí no es entonces, ¿no? Aquí no estaba lo del caballo, pues vamos Está durmiendo, tío, siempre duerme él, ¿eh? el pendejo. Pero despiértate, hombre. Que te da el fresquito la nuca. Que te cae. Wey. Será huevón. Vale, una más, ¿no? En el nivel bajo. Ah, no, no, no, estaba aquí. No. No, no, sí, sí. No, no, no, no, no, no estaba aquí. Vamos al B1. O sea, la planta principal. Que aquí tiene que ser por narices, os lo prometo. O sea, literal. Es que es un poco tedioso Es para entrar en... Es para entrar en el... Está aquí, vale, del tirón Entonces nosotros tenemos que ir... A la fundición era por abajo, por abajo que ¿Debería de tener yo esta llave aquí ya? Debería, a ver, o sea, la, la hice Pero no está Guarda, sí, sí, es verdad, tienes razón Nacho Voy a guardar, ya que he hecho el puzzle y todo Aunque obviamente de lo guay es que te dejan en el mismo sitio O sea, en plan, ya me entiendes Si mueres, pues vas para atrás eh, vale, cargue y descarga, no leña ¿Qué coño me está pasando, tío? En este try, eh? os lo prometo. O sea, tiene que ser por aquí. Ya casi salgo, eh, papá. En breve, no pasa nada, campeón. Ah, las leñes. Que menos mal que ya te queda poco para llegar a casa y terminar las clases, mi hermano. O sea, que, que os pegáis una panzada enorme. Me cago en la leche. Y también almorzada, que tienes que estar hambriento igual que yo. yo A mí he pasado lo mismo, eh? os lo prometo. O sea, me pasaba lo, lo fucking mismo Llegaba a casa con un hambre eh, enormísimo Y espero que estén yendo bien las clases, coño Yo estoy ready eh, Que está que estaba en clase Chapas, me cago a la puta No pasa nada, prioriza, leñe Prioriza Clases particulares, claro, claro Clases particulares Y yo, mi, mi plomo Es que hay muchas veces que tengo mucha información en... Cuando esto es ventilación trituradora No es aquí, tío No es aquí ¿Dónde era, macho? O sea, a ver Eh, te Carga y descarga, no. F. Fábrica de December, no. GGG. E, Fundición, tío, está aquí, tío. O sea, vale. B3, pues nos tenemos que quedar en B3. Si no tengo exámenes, eh, ¿qué más da? Eh? Ni deberes. Por eso, ya lo sé, leñe. Pero, hostia, que también. Eh, si faltas a una clase, me da cosilla. Que sea por mí. Yo, yo sé que, por ejemplo, en Fortnite, todos los días tenéis Fortnite, la verdad. Y Resident Evil, eh, wow, lo voy a rejugar, eh lo, O sea, lo voy a volver a jugar eso Por eso no os preocupéis, que lo voy a volver a jugar Y además hay un modo mercenario muy, muy, muy chulo La verdad Vale, tenemos que ir a B3 B3, B3 Si sí, van bien, qué alegría superar a las Que ya, bueno, os queda bien poco para terminar también el trimestre Gracias a ti, bueno, gracias a todos Que por supuesto estáis todos los días aquí eh, en el canal Dando tanto cariño y amor Que es increíble Vale, B3, tenemos que ir a B3, chavales Creo yo, no? Ya no me estoy equivocando A ver, eh, le damos a la G bueno, Me voy a bajar para abajo Voy a, voy a bajar para abajo, toma ya voy, voy para abajo Locura, ¿eh? Locura de mapa, tío Con un ascensor y todo Se la han marcado en este mapa súper, súper grande ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo? ¿Habéis visto lo que había ahí? Una cabra, tío, había una cabra Que bebé? Es como... Eh, el esto lo diré, es un blue que Cam camaleón Literal Vale, por aquí tenemos... Entonces si estas escaleras son las que son ¿Qué cojones, what the fuck, había ahí un aster Papá, bueno, eh, vamos a bajar eh. Vamos a bajar para arriba, chicos Completamente, Alan, a caso, eh, mi, mi plomo Un blue camaleo, exacto Esa es Tío, eh, por aquí no es, bro Entonces Usted me está estafando, puñetas. Están bien Lo único malo es que se, se calienta todo ya Chapa, está ahora mismo en verano es horrible, tío Se, se, se calienta todo Tío, por aquí entonces, ¿no? No, esto va a la triturador, trituradora. Los legioneros siempre eh, van con la cabra. Arte caso, me hace mucha gracia eso, Alessi. Me hace mucha gracia, tío. Bueno, pero, pero puff, papá, una la, la semana como, eh, como mucho. Sí, eso sí es verdad, es, mu es mucho azúcar. Eso es cierto. Ten cuidado, que te sale un legendario. Arte caso, eh, es un legendario, ¿eh? O sea, me pegaría tres patadas aquí en el Resident y moriría al instante. ¿Dónde está, tío? ¿Cómo llego ya aquí? Que no me acuerdo He llegado tan fácil antes Y ahora tan difícil O sea Literal Estoy aquí Vale, B 5, tío O sea ¿Qué coño? Voy a, voy a bajar una más Voy a bajar una más A ver si me deja ahí al lado ¿Sabes por qué la cabra Está siempre al lado del legionario? La verdad es que no sé Qué simboliza, Leslie. Hazte caso, eh B 4 materias No, tío Sabe, máquinas otra vez No... Me tiene que dar toda la vuelta Joder Qué pesadilla No, no sé A Lady, qué que simboliza O sea, flipa Además, es como un símbolo ¿eh? Es totalmente heráldico, eh Harte caso Otra vuelta que voy a tener que dar Estoy más perdido aquí en la fábrica De Eisenberg, tío Para ir a la fundición Que te cagas, macho O sea, vaya Lo estoy pasando fatal, eh Dejo de jugar un día y, y no sé dónde coño estoy Vamos a ver si podemos llegar ya al b 4 tío De suerte o algo Por aquí En plan, no sé LOL, tío, eh, hola. ¿Eh? La puerta hasta aquí, me la ha pasado, no puede ser aquí. Aquí, aquí, aquí. No, aquí no era. Ah, sí, sí, sí era. Es que me, me estoy rayando por minutos, eh. Bueno, eh, dentro de 15 minutos miré, una hora, después vuelvo. Sin problema, chapa, ya me jodería, campeón. Lo, lo... Otra vez estoy aquí. Lo prioritario siempre, siempre son las clases, hombre. A diario lo digo. La cabra es el símbolo de los giradores de siempre. Sí, que guapo. Relajado, tío. Relajado. Papísimos. Me voy a la, la primera planta, tío. El arme de la comemoria. Jingle eh, 1318, Ángel. Muchísimas gracias por ese mega polo, Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá, que en Twitch. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el jingle? Este, bueno, lunesillo poderoso con flow, ¿ah? Sí, verdad. Eso me lo dijo. Eh, eh, eso me lo dijo. Me, me, me, me, me podré. tío. por la cámara, la cámara está a su lado. ¿Por qué? Él lleva el chocolate en el bolsillo. ¡Ah! ¡Qué guapo, en serio! ¿Qué dice? ¡Qué puntazo! No lo sabía, mi hermano. Arte caso. Ah, ¿por qué no sale la foto? ¿Esa de follow? ¿Qué foto? ¿Chapa campeón? No me di cuenta. Voy, a ver. Si sí sale, ¿no? me, me, me, me he cagado, me he cagado. Bueno, vengo eh, a dejar cariño a esa hermosa princesa. ¿Estás en la pantalla. Yo soy una princesa. La poca pinta tengo, eh. Tengo, pero las piernas, eh. No me di cuenta, no te preocupes, leyes. ¿eh? Como el avatar. Eh, sí, pero, pero es eso. O sea, eh, sí, sí que estaba. Sí que estaba, sí que estaba. Me voy para atrás, tío. Y como estamos en Super Jingle, me cago en la leche. Y yo no puede ser, tío. Vuelta a lo mismo. Ahora sí, eh, es que antes no ha salido. Puede ser que se haya eh, mmm, quedado, ¿no? Quedado trillado. Bienvenido, grande, tío, este Alan. Se haya quedado trillado, campeón chapas. Porque eh, Draco ha canjeado lo de relajado. Puede ser por eso, ¿eh? Puede ser. Estaremos ya en la fundición, tío. Voy a dar toda la vuelta, to to', to tío. No, tío, ¿qué coño? No entiendo. Eh, esto. ¿Dónde está la, la zona de fundición? Estoy perdiendo los nervios, eh, os lo prometo. Literal que estoy perdiendo los putos nervios, loco. O sea, a ver, esto es, esto es la primera planta. Esto es la primera planta, o sea, sé que... Topalante. Topalante. Completamente, al mega. A darte caso. Brutal, es que es súper larga, o sea, súper tedioso, tío, para subir y bajar. ¿Por qué no la leído yo? Pues qué raro. O sea, cuando le sale del pito o me lo parece a mí. Estoy aquí en el store almacén. En el, el almacén no es nada. O sea, aquí es donde debería de ir ahora mismo. Esto es el final, ¿no? De la zona. A ver, vamos a, vamos a ver. En la rampa donde sube. Echando la culpa a Draco, eh, ahora no, papá. Es eh, vergüenza de streamer que ha he hecho. Vas perdido, papá. Ese resident es duro. Esta zona, Leddy, te lo prometo. Y para la izquierda era puto Es duro de pelar Esta zona solo, te lo juro O sea, las demás se me están haciendo súper fácil Pero esta es, es cero intuitiva No toques nada A la derecha tuya No, no Bueno, espera un momento, Nacho ya, ya que estoy aquí Creo que sale ahora, ¿no? Vale, vale, subo ya sub, Subo del tirón eh, Me cago un día Qué difícil es esa cabra Vale Me quedo en B1 A la izquierda me has dicho, ¿no? Vamos a probar así por la izquierda o sea, a la derecha, perdón. Y voy a ver si puedo pegarle un tiro a esa cabra. A ver si sale, tío. Que creo que era ahora, ¿no? No, era ahora, era ahora, era ahora. No. ahora, ahora, ahora! ¿Qué, ¿Qué coño? ¿Dónde está, tío? La cabra me está baiteando. Me está troleando la cabra, gente. Me está troleando. Me ha troleado, me ha troleado. Vale, a la derecha. No, ah, no puedo, Nacho. No puedo, hermano. No puedo. No tengo la llave, bro. No mates a la cabra. tengo Es una estereca, Leti. No la tengo. O sea, tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí No puedo, no puedo, hermano No puedo, esta es la última zona En efecto, estoy súper perdido Esta es la última zona, aquí tengo que venir para el final Pero para el final, eh, os lo juro Pero ahora mismo no Ahora no, Está, Está en B3, o sea, está en B3 pero no lo encuentro No sé por qué No lo entiendo, la verdad, o sea Mierda, y la acabo de cagar tirándome esto, tío Me cago en panete ¡Ah! ¡Puta fundición! ¡Es que no sé por qué no cogió la llave! ¡La cabra! ¡Su muera! La cabra, tío. La cabra. Vale. Aquí no está. Bueno, al principio eh, te has dejado el, la llave en el escritorio. ¿En serio? Va, pues vaya, vaya cagada, te lo prometo, parecía que la había quiqueado, eh, os lo juro. ¿Ves por aquí no es, tío? O sea, esto no, no es. Es que no es, tío. O sea, B4. No hay otra. Ah, no, es que creo que sí, ¿eh? Te lo prometo, a Lady que me lo habré dejado ahí Os lo juro, ¿eh? O sea Estoy aquí, tío, materiales ¿Qué tal, Guille, campeón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el dominguillo poderoso? Pues la sala de máquinas no es ¿eh? Porque ahí no hay salida O sea, o es para acá atrás, o sea, o nada Ni te la tiene que ser aquí atrás ya Dindou, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo ha ido este dominguillo, chavales? Os echaba de menos, macho, os echaba de menos Ya sabéis que un día sin hacer stream eh, se me hace raro ya sabéis que los domingos pues, descanso un poco el, el lunes, o sea, hoy, perdón Por aquí no esto es el principio del mapa, tío Me he esto es el principio del mapa Entonces tiene que ser tú adelante Literal, ¿dónde está la sala? ¿La sala de fundición! No güey bro ¿Y cómo estamos campeones, tío ¿Y Guille cómo fue también el dominguillo esta mañana que no pude llegar a hacer directo? O sea, tengo una liada aquí increíble Papá, es en B1 Sí, Nacho, es en B1, que está aquí O sea, pero, ¿where? Porque aquí está el puzzle Estamos en... Estamos en B4, pero en B1, como Mira, vámonos para B1 otra vez, o sea... Literal, vaya pateo En B1 es que no, no está, o sea... Es raro que no esté, o sea, no, no, no lo encuentro Literal, este más has perdido el barco de arroz, macho Para encontrar a la sala fundición, que la han encontrado la primera antes Y ahora no Fucking cabra Tequilearé Me cago en la leche, Vale, otra vez uno no, Es que no es, Nacho, tío, me está mareando, hermano Que por aquí no es, te lo prometo O sea, por aquí no es O sea, literal, esto me da el principio del mapa Que vais a verlo, o sea Me da, me da el principio del mapa O sea, ya he dado toda la vuelta a este, He hecho esto tantas veces no, no es, tío, no es ni de coña O sea, esto me da aquí, que esto no es ni de fly No es aquí O sea, mirar el mapa Le damos a la G No, no MB, o sea, MB, ¿sabes? En MB está Vamos a ver G, nada, nada Nada Sala de fundición, nada Fundición, aquí ¿Cómo, cómo vengo yo aquí? O sea, está en... O sea, MB4 Antes de esto está B3 O sea, está en B3 y tengo que bajar para abajo A toda B3 y, y bajar una planta Está en B3 no está en B1 A ver, es que El mapa es tedioso No, lo siguiente Aquí pierde uno el tiempo Que flipa O sea, literal B3 Me voy a todo Además que quiero irme también A postear puntos en Fortnite Y acabar el juego O sea, es que Esta es la parte menos intuitiva De todo el juego entero Literal Ah, no puedo guardar Porque tiene el ascensor Increíble ¿Y Esos ajos, tío ¿Qué cojones hará eso ahí para, lo, para los vampiros, no? Tiene que salir la cabra Me queda con panete, tío por eso dura el Resident, exacto Por eso dura el Resident, en arte casa, ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo hay este dominguillo poderoso? Mi hermanote Y por supuesto, ¿cómo fue esta mañana las clases, campeón? Aquí estamos en el Resident, con ganas ya de terminarlo Que para irme a bostear a Fortnite a punta pala Que no, nos queda un largo camino Y todavía ya sabéis que queda un mes y pico de, de temporada Tiene que estar aquí O sea, voy a ir sin mirar el mapa, ¿no? Por aquí tiene que ser Aquí estamos con ganas de terminar Resident Evil Os lo prometo Que ahora me estoy atrancando que flipa O sea, pero que flipa Y no entiendo el por qué yo ¿qué pasó, campeón? Buenas tardes Muchísimas gracias por ese mega hosting Acá a diario, tío Ahora, por fin Era por aquí, chavales Vaya, vaya paranoia Vaya paranoia ¿Cómo estamos, campeón Miguelillo y Manu? Grande Muchísimas gracias por ese mega hosting A diario mirarlo ¿eh? Miradlo Esto es lo que hice antes lo primero Coño Lo primero que hice Esto Venga, Alicia eh, No tuvimos clase Porque fue el día Me lo ha dicho eh, Rui Qué guapo, ¿eh? Yo no lo sabía, campeón Está muy chulo eso, mano. Por lo menos eh, Podéis descansar un poco, tío ¡Oh, cambió! Sí Te has dado cuenta, Miguelillo Esto lo hice antes Y ahora A ver, a ver allá, dónde está A ver, a ver dónde está Muy bien, Guille gracias por preguntar Campeón ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va este lunesico Con Flow, Con muchas ganas de terminar Resident Evil ¿Qué hice yo antes? Que no Ahora sí el me sirve, Ese es el nuevo ¿Qué os parecen los cambios del canal, gente? Ahora sí Por fin, ahora tengo la llave A menos Dorime Dorime a menos Qué lío Hostias, papá Brutal, ¿eh? Ya ves, el fail Pero no es el fail en sí Es que no me dejaba O sea, no me dejaba venir para acá Esto va a ser un poco... ¿Se ha muerto? Papá, eh, ¿y el no es ir de Cajet? ¿Lo va a seguir? Sí, tengo que seguirlo también, chapa Muy chulo, pero extraño la canción Sí, pero sigue siendo eh, Miguelillo La canción principal sigue siendo la del follow del pana Miguel, ¿no? Esa sigue estando ahí Vamos a probar revólver ¿Y cómo estamos, campeón? Yo, eh, va valilo, ¿eh? Valilo, ¿eh? Valilito, ¿eh? Valilito, bro Valilito, tío Yo también, yo... Es que, a ver... ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que me pasó? Que realmente quería, ¿no? Quería básicamente un cambio, digo, tío, eh, tiene que ser un GIF, algo que se mueva, algo guapo, ¿no? Obviamente. Que no sea solo, eh, por ejemplo, cuando canjeáis lo de te, te relajado, por ejemplo. Que no, solo, que no solo sea eso. Porque eso es como tirando para lo fácil. Prefiero algo más difícil, y más elaborado, que es la cosilla. Me rayé bastante, entonces... Ah, que no era para nada. O sea, esto era para nada. Esto era para nada, ¿no? Me cago yo en tu vida, bro. Pero literal para nada, ¿eh? Ah, vale. Na nah, chill. Nah, pero es eso. Me, me da cosilla. Pizza, pizza mecánica barra. Pizza mecánica barra. Macaquiño, macaquiño arte caso, eh. El macaquiño, tío. Bueno, está aquí, ya, ya estaría. Me encanta, pues dentro de nada le quitan el server por la cara. Exacto, es por eso, Guille, campeón. No quitan el server de la nada, tío. Eh, literal, como lo ha narrado Chapas, eh, literal, mi hermano. Literal. Pero literal. Porque le sale del pito, la verdad. Le bajaste el volumen y. Eh, exacto. Porque Sergio, cuando viene, lo canjea 50 millones de veces. Y es molesto Entonces no quiero que eso pase Eso lo decía yo eh, Cada vez que, eh, que, que jugaba Arte caso Un macaquiño, macaquiño Por eso en vuestro honor Campeón Miguelillo Lo he puesto No lo acabas de en no, no, no te queda juego ni nada nada no No nos queda nada Te lo prometo, Lesslie Lo único malo es que ahora No sé cómo coño Qué es lo que tenemos que hacer Dónde está el molde Que me falta Entonces tengo que ir por las.. Esto solo yo esto lo abrí, ¿no? Tengo que ir por la sala Mi hermano, Lesslie Buscando eh, ese molde Que no sé ahora mismo Dónde está, tío pero... Messi bocadillo Messi, Messi. bueno tenga creo Corizo que de te y si lo estoy preparando lo que pasa es que el ar ya ha caído campeón guille ya te lo he dicho en plan ya ar que está fuera del meta es una pena pero está fuera está es la fase final eh, casi casi final casi casi final tío casi casi final cómo coño iré para allá tío esto es la fundición vale nada y sí si? Por aquí, por aquí Esta zona no la he explorado O sea, sé que aquí hay algo Vale, eh, estoy dando la vuelta ¿Soy gilipollas o, o qué es lo que pasa? No entiendo cómo ganan tantos puntos <risas> Por los predit, campeón Por los predit Sí, chapa, Tengo ganas Me da igual vale, que esto fuera A ver, ya, hombre Eso sí, no, no quiero decir nada Al contrario, pero Es la cosilla Generador auxiliar, tío esto... Vale, esto lo hice ya Macaquiño, macaquiño Además también Estoy otra vez en la fundición, tío Me encanta Se ha juntado ahora, ¿eh? Se ha juntado ahora un puñado, ¿eh? Haceros caso No sé, tío ¿Qué cojones de, de, de, de, de Debo de hacer, tío A ver, T te... Nada Fábrica de Heisenberg. ¿Por, por aquí, no, tampoco ¿Nada? B1, nada O sea... Carga y descarga de paranoia Los preditas mucho, aprovecha que, que eres su, Y apuesta en las preditas Claro, por eso también quería jugar Fortnite un poquito Y ahora sí salí Vanita, qué grande, tío ¡Suuu! Ese también lo pondré, en verdad Ese me lo pondré, a cero caso eh Cero caso que lo pondré Se me ve a la sala de operaciones, a ver qué es Hostia, me voy, chapa, tánimo ánimo en las clases Después nos vemos, campeón, dale bien duro Uf, No sé, tío O sea, es que si aquí en el despacho de Heisenberg No hay nada ¿Qué hago, tío? O sea, literal, ¿qué coño debo de hacer? ¡Guapo! Hola ¿qué tal? ¿Cómo ha ido pasando al pollo? ¡Hasta le dado un huevo! Los bits sirven para identificar, campeón, Guille, ¿no? Es un.. Direct, directamente es como una forma, ¿no? De identificar el tiempo que lleva una persona en el canal, ¿no? Desde muchas... Eh, gracias, afición. Eh, esto es para vosotros. ¡Uuuh! ¿Eso queréis que ponga? Pues lo pongo como recompensa, Miguelillo. Ya sabéis que por mí no hay ningún problema. <risa> lo que os molema más que sea de, me de meme. Oye, hey, Nicole, esa, esa Nicole está ya full. Pues si queréis, bebé, ¿por qué no? Yo ya sabéis que esto, eh, las recompensas son, eh, son intuitivas. Son para vosotros y para pa reírnos, ¿no? Un rato. La verdad. Otra vez, que aquí no entiendo, tío. No entiendo qué lío me estoy haciendo yo en este juego ahora mismo. O sea, literal. No, no entiendo. Cole, Nos vamos a Mallorca de vacaciones, en serio, este guapo, di como mola, ¿no? Fuck hoy oh, set, que guay, tiene que ser un sitio bastante guapo, guapo ah, Dios mío, o sea no, esto ya lo vimos, ¿dónde coño, por dónde coño tendremos que ir ahora, eh? Os lo prometo, estoy perdísimo, o el de baja guacho, pues también, puede ser, eh, ambos me parecen o el graciosos. de baja, bacho, baja cagón, ah, me hacen gracias, eh, hazte este caso, o sea, me hacen fucking gracias. Pues sí, ¿eh? O sea, me parecen graciosillos. La verdad a mí, ya sabéis, que los memes de ese, de ese palo me, me gustan. Me gustan bastante. muy tío, porque no sé, ¿eh? No sé dónde coño está, tío. O sea, literal, macho. ¿Segundo? Joder. Porque estoy bien loco, ¿eh? Este, este resumen, papá, eh, no, no sabe dónde ir. Es la cosa, o sea... Es una paranoia, tío Te lo prometo a Leslie que es una mega paranoia O sea, literal, ¿eh? Que es una, es una follada, tío O sea, da igual Estoy empanado, yo creo que es eso Yo creo que es eso, estoy empanado Si la llave de Heisenberg me abre lo de arriba O sea, ahora pensándolo bien Si me abre lo de arriba, da igual, ¿no? O sea, da igual, en verdad O sea, la llave ya la tengo Entonces esa Oh, a mí, a mí no, no me pregunté yo ¿Qué pasó, Guau? Wow, ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí, o sea, tiene que ser así, o sea Papá, ¿qué coño quiero yo hacerme un molde de caballo? Ni nada de eso, o sea, si tengo ya la llave de Heisenberg, ¿no? O sea, literal, me voy Me voy de aquí a todas. Era por aquí, chavales, me piro Era por aquí, subiendo, subiendo Salva operaciones, despacho Heisenberg, no Era por aquí, qué locura, tío Qué locura, ¿cómo estamos, Wax, wow, campeón? ¿Cuánto tiempo? Papá, eh, vuelvo ahora que me tengo Tengo un seguidor en el stream. y paso <ríe> Qué grande, sin problema, campeón, que vaya bonito el directo Grande, tío y acerca de los cuatro gatos, callos Menos más, Álvaro La verdad, no sabes la ilusión que me hace eh, Ver progresar poco a poco eh, la, la comunidad, tío La comunidad del anillo Me cago la leche Me flipa mogollón, tío Qué raro Ah, ah porque Ajo mi tío la ahí Campeón, leñe ¿Eh? Qué raro, espérate ¿Lo, lo pongo yo? ¿What? ¿Qué, ¿Cómo es eso? ¿Y, y, y, y? Ah, vale ahí lo tiene un año, tío Me alegra saber que estás bien Super guapo, Me cago en la leche Hace mucho tiempo digo ¿Qué le pasará a guap, macho? ¿Cómo estás escapando en lo académico, campeón? Y ahora sí, un año, ¿eh? O sea, fuera de coña, ¿eh? Fuera de coña aquí, Miguelillo eh... Va a lo duro, ¿eh? Va a lo duro, ¿eh? Un año ¿Cómo pasa el tiempo, campeón Miguelillo? O sea, apague o no, tío Apague no Y un poco, eh... Quité por las tareas Por las tareas, campeón Y eso, tienen muchas, ¿no? Supongo Estarán metiendo bastante caña Otra bestia aquí no, no lo entiendo, tío Ya ve 11 meses, ¿eh? ¡De Increíble el CMF, eh. Un mes para el año guapísimo. O sea, pero guapísimo, eh. Haceros caso. ¿Cómo pasa, la, eh, cómo pasa el tiempo, tío? ¿Cómo pasa el tiempo? Qué guapo, ello. ¿eh? O sea, habéis visto cómo... Eh, que a mí también me hace un montón de ilusión. Habéis visto como un eh, canal cambia completamente, ¿no? De la noche a la mañana. O sea, pero de la noche a la mañana, tío. ¿Cómo cambia todo? O sea, literal, eh. ¿Y esto? Por aquí no había ido, gente. LOL. Ah, sí. Soy gilipollas. Semana, un, un mes, tío, sí, increíble. Un mesecillo, ¿eh? un recuerdo del puto de eh, Pitchat. La verdad es que ha cambiado muchísimo el canal, os lo prometo. Ha cambiado mogollón el canal, tío. Ha cambiado muchísimo. Yo, la verdad es que estoy flipando. O sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado atrás también. Y, por supuesto, lo más bonito, ¿sabéis qué? Vosotros, tío, que desde el principio habéis confiado en el canal. No sabéis la alegría que me da. El poder decir que vamos todos viendo cómo cambia el canal, cómo nos hacemos más grandes, cómo la comunidad es más bonita, ¿no? Cada vez más bonita la comunidad, tío. <ríe> Me estoy agobiando un huevo, tío. O sea, no, no puedo salir del nivel este porque no, no sé, ¿eh? Cuando poníamos, ya ve el MMK Destructor, MR Destructor, apunta para Miguelillo. Me estoy haciendo un lío, tío, en la pizza, ¿eh? O sea, estoy agobiado. En este mapa estoy súper agobiado ahora mismo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, tío se pato papá a las 12 eh, me entrega las notas de eh, el trimestre estoy súper nervioso porque está nervioso sabiendo que las he hecho genial arte cacho arte cacho arte caso campeón ¿Eh, patos empezaba todo el así la verdad la... se liaba tela miguelillo se liaba tela tía de, de do with the ball las privadas los miércoles nunca faltaba tío sabes miguelillo que maría mucha ilusión el poder hacer otra vez partidas privadas y que no pasara nada exacto los subnormales ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Eso es a lo que yo eh, Me remitía, ¿no? A la hora de hacer partidas privadas Me daba mucho coraje Porque, no sé Me flipaba que A, un, a los más pequeños del canal les flipara jugar conmigo O sea, eso era la polla para mí, tío Bueno, es la polla para mí, mejor dicho Son las cañas, tío Como quitarle un a un niño un caramelo También, también es la cosa O sea, me flipaba A ver si este eh, sábado Sale el Fortnite Y nos echamos unos creativos Yo creo que sí que saldrá el Fortnite Seguramente que ya le va tocando Me voy al mercado Y voy a comprar las cosas Para mañana Sin problema, Nicole Ten cuidadito Y te espero que tarde poquillo Que Nicole mañana tiene Bueno, le cumple una amiga Y encima tiene una mi tienda Con los de la clase ¿eh? O sea, so close Me estoy liando un huevo, tío Me estoy liando un montón, tío Que Nicole Me he quedado la leche Me estoy liando mogollón Me, me estoy agobiando, ¿eh? donde, donde me ve Me estoy agobiando mogollón, tío Ahora mismo porque no encuentro la... No encuentro cómo coño subí yo antes. Y yo, exagerado. Es que no vea, guas, cómo está de duro, tío. Ten cuidado, Nicole. No vaya a ser que te encuentres un T-Red por la calle y te lance una bola de fuego y te desintegre. ¿Cómo estamos, Bonsai, mi hermano? Qué guapo, yo quiero un tirrets de eso que lanza fuego, Bonsai, ¿dónde lo consigo? Amazon ADN Mutation. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué pasó, Bonsai, tío? El fucking Bonsai. Que se van a suspender mis clases dos meses que ¿Y eso, campeón? ¿Por qué? Estoy, estoy ya, estoy mal, tío Ya, ya no sé por dónde ir, tío Ya no sé por dónde ir, ¿eh? Para atrás, ya está, o sea, no tengo otra Estoy empanadísimo, quiero ya llegar al final boss Dios, ¿aún no sale? ¿No ha salido todavía de trabajo? ¿Cómo está? Bro? No me joda bro Lol Mano Manito Manito, creo que te estás pasando, bro ¿Qué? ¿Qué? Claro. ¿Dónde tiene esto el cacharro? Chus Chusnorri, tío, me encanta el nombre, Harte caso Qué guapa serie, eh, Walker Tesarrager Muchísimas gracias por ese mega follow Buenardo, espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte De, este gran, bueno, de esta gran comunidad Papá que muevo en Twitch, bienvenido mi hermano ¿Cómo estamos? ¿Cómo va este a este un chico con Flowa? Chus grande Guau, wow, es precioso, lo, lo, los casos del COVID Oh, shit, que putada que hayan más es casos Ese Heisenberg sí que es bueno Haciendo wow. laberintos eh, Mamma mía, eh, totalmente eh, no, no. Arquitectura egipcia <risas> Papá, y como is he, he, not following you, no me puedo seguir a mí mismo, claro Eh, Lo estoy pasando un poco mal Admega, la verdad, en este laberinto Pero es por atrás, porque si me sale este bicho es por atrás ¿Y cómo estamos, bonsai? ¿Cómo va? Dios, ¿eh? Hermano, pasa de ti, bro Bye ¿Y cómo estamos, Churnorri? ¿Cómo va este lunecillo con Flowa? Que quiero terminar hoy ya, Resident Evil, mamá mía, que... Del tirón, el mercader, por fin, tío, por fin Vamos a ver, a por aquí, ¿no? Del tirón, tío, Qué, qué coraje, tío Bien, y tú, qué grande, muy bien, con ganas de terminar Resident Evil, la verdad, ¿para qué mentirte, Churnorri? O sea, tengo unas ganas... Mm, jodidas, ¿no? Lo siguiente Tengo muchas ganas, porque me está gustando mucho, pero tampoco quiero eh, que se haga interminable, entonces... Me da un poco de paranoia ahí, en ese sentido Era por aquí, ¿no? Era por aquí, era por aquí, era por aquí Sí, del mercader Y tengo ganillas, la verdad Tengo muchas ganas ¿Cómo? ¿Cómo usted está aquí, bro? ¿Cómo usted está aquí, primo? ¿Cómo usted está aquí, bro? ¿Cómo usted está aquí? ¡Ah! ¡Lol! Bro, muérete ya, bicha. Eres muy pesado más de la pistola ¿Papá, algo? No ¿Será me gusta ¿Papa? ¿Será papa que se hace predicción si hay alguna batalla con algún boss? Eh, vale, o sea, ahora dices campeón Ok, pues lo pongo, el predict Eh, ay A ver Un momentillo Vale, eh, lo pongo a fulete Es verdad, Enrique me dijo los otros días que eh, diera más tiempo para la predicción. Voy a dar un dos minutillos. ¡Ay! Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, por aquí. Ahora sí, del tirón. Gracias. La leche. Te dice un, para, Papá, algo que no me gusta resenir es que las putas balas son... Eh, puta goma, hermano. A ver, ahí ha remoto que flipas, la verdad. WhatsApp, de caso. Dale es la verdad, pistola. Papá, Brutal, ¿eh? el juego ese que viste es que es nuevo, es online para Ten... descargármelo. Tengo un Early Access porque me lo me lo compré anticipado, pero supongo que no valdrá mucho Campeón AdMega eh, No valdrá mucho, o sea, creo que en eh, Nintendo Switch sí que vale un montón. Ahí porque es Nintendo. Soy yo de revólveres es como eh, de, sí del Metro Last, o del 2033 o del Last Night. Me tengo que ir eh... Igual, papá Me cago en la leche No pasa nada, campeón Espero que, que vaya bonito. guas muchas gracias por pasarte Me alegra saber de ti Y, por supuesto eh, Un mega abrazo Espero verte luego también, leñe Ya sabéis que, bueno El directo acaba de comenzar Como aquel que dice Me cago en la leche Y vamos a terminar Ahora el Resident ¡Diado! ¡Diablo! Ese culo bota mierda Ahí tenéis el predic También a full Por fin Vámonos Te vendemos esto, tío Qué pesado, qué pesadilla, tío Se me está haciendo, lo prometo eh, Muy duro, eh El final del juego, muy duro Hostia, me he equivocado Bueno, muy duro no en sí, sino... Este mapa, muy lioso Qué putada, tío, no puedo comprar todavía eso Ah, qué guapo Bueno, mejorar armas Por lo menos vamos a poder mejorar esto, ¿no? Sí Bueno, no en verdad no voy a mejorar nada Porque estoy como farmeando dinero para la UCI, tío Quiero comprarme la UCI Seguro que de este final boss después... Vale, B4 Vámonos, gente Ahora sí que sí Por fin tenemos la llave de Heisenberg Y podemos darle bien duro, tío La leche Wow lo sale derretido la barrita Que me ha traído mi madre De conguitos, tío Increíble Y chunori Espero que vaya bonito también Campeón, disculpa Estaba súper rayado aquí con Bro Si era por aquí, bro Me he confundido, Era en el B1 b uno. Va para arriba, no para abajo. Pues está buena esta cosa de. O sea, una barrita de, de conguitos, tío. Súper extraño. Pero antes que me baje la azúcar porque no encuentro el camino. Me lo tomo. ¿Me podré dar a la cabrita hoy? Ahora sí, por fin. Qué pesadilla. Dios mío, para llegar aquí arriba es media hora, ¿eh? Vale, sé lo que voy a hacer ¿La abro? ¿Ah! La abro y guardo Ahora sí que sí, gente Ahora solo me falta A ver si puedo... Vale, el tirón Un par, un par de granadas de francotirador Por si hay algún bicho pesado del corazón ¿No, rojo? Por fin, tío chupame la verga, boludo Pero ya está bien de charla. Vale, lo que... Porra, te morir. No me diga Me no voy a morir, salirlo? ¿eh? ¿Verdad? No He usado el motor del turbo eh, <ríe> He usado un motor turbo barato Pero es imposible de controlar Ah, hostia, nos vamos a enfrentar con Es que lo vais a flipar, chavales Para aquellos que no estuvisteis el, el sábado eh, Es increíble, A veces, Ari, buenas tardes, campeón ¿Cómo estamos, tío? Grande, es ABC Ari Muchísimas gracias por ese mega hosting A diario, ¿qué tal fue la mañana, campeón? ¿Alguien Finlight a hambre. Se viene, ¿eh? Se viene muerte. ¿Sabéis qué es, no? Es el hombre mmm, turbina. El turbo boy. Se viene turbo boy. Y muy bien, la verdad, campeón. A veces, Ari, bastante fresco. Lo único que esta mañana no pude llegar hacer directo. Porque las obras que tengo enfrente de casa son una ruina. Y me sabe que estás bien Espera, espera, Ari No tengo tiempo para esto ¡Fuera ¿Lol? de camino! ¡Lol! Espérate ¡Mano! ¡Mano! ¡Lol! ¡Bro! ¡Bro! Miguelillo es una... Eh, es una barrita De... De conguitos, tío de conguitos, campeón. O sea, flipa. Una barritilla de conguito que me ha traído mi madre. ¡Dios, macho! Es que creo que no le puedo hacer nada, tío. Creo, ¿eh? Es súper raro, bro. Bueno, ya tengo más espacio eh, para correr. ¡Lol, qué bueno! Están súper ricas, ¿eh? Me han sorprendido, te lo prometo, campeón. ¡Guau! Me ha sorprendido lo buena que estaba Lo único malo, Miguelillo, que ya con la calor pues, Se pone en caliente que flipa No me apetece algo dulce para merendar A mí es que me ha venido una bajona Porque no encontraba la... Ya me entendéis, ¿no? No encontraba el sitio por el cual ir Ahora... ¡No se la ha comido! ¡Lol! Espera un momento, ya que estoy aquí se la había liado, tío ¡Lol! ¿Para qué, perro? ¿Para qué, perrillo? ¡Hostia! ¡Lol! ¿Qué es un dragón? ¿Lol? ¡Lol, qué bicho tan guapo! ¡Dios! ¡Ah! ¡Nani! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Vale? Muy clear ese tiro Joder, qué bicho tan raro, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh, mira un momento al chat! Dios mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío ¡Wow! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ahora ahora, ahora! ¡Joder, macho, eh! ¡Vaya! Me está quemando el culo por todos lados, macho ¡No te levantes! ¡Ah, que ya ha muerto! Menos mal, chavales ¡Wow! Dios. ¡Qué guapo! Son, estas son las cosas más guapas del juego Se queda con los cras ¡Ah, yo he puesto una bomba aquí! ¡Se me ha quedado! ¿La puedo recoger? ¡Oh, qué bien! ¡Qué nice! ¡Qué alegría! Pero no sé, sí, sí, joder, eh Harte caso, yo te, te lo prometo que es que ahora es imposible llegar a comer algo ¿Cómo te cuida la mamá, Gachón? Siempre, Álvaro, pero siempre, mi hermano La verdad es que siempre, bueno, al igual que vuestras madres, así una, son madres muy atentas, tío Eso me flipa Yo sé de en un futuro también, bueno, un padre <risa> Álvaro Campeón, ¿cómo estamos? Perdonadme que me estaba pegando aquí y como ha dicho Álvaro ahora mismo Iron Man eh, Con el super el pecho de descubridor nos ha reventado casi, eh Cómo estamos campeón, cómo fue también la mañanica, por la mañanita. o sea, hoy este lunes, cómo empezó, qué está comiendo, de mi madre eh, me ha llamado, campeón, y es una barrita, una es una barrita de, de conguitos, tío, de conguito, típico como un de, huesito, de, de ese palo, pues igual, estaba rico, ¿eh? Como, como os he dicho, estaba bastante rico, Lo malo que estaba más derretido el coño una burra, <ríe> que también hace mucha calor en el cuarto porque ya sabéis que con el ordenador encendido, mamá mía. Vamos a ver, si mmm, logramos localizar lo que nos hemos dejado aquí, que no sé qué es Porque aquí sale en rojo, vale, esto, ¿no? Vale, ah, mira, era esto, tío, qué bien Del tirón, ¿eh? ¿Sabes, Ari? Está muy, está muy riquillo, la verdad, o sea, está, está bueno Verano, horrible, campeón Verano lo, lo paso fatal, ya sabéis que aquí en mi cuarto, bueno Se llega a, una tempera, a unos grados Fahrenheit eh, increíbles Pero increíblísimos, ¿eh? Os lo juro <risa> Lo paso un poco mal, ¿eh? Crateo, muchísimas gracias por ese super raideazo. Bueno, me cago en la leche. Bienvenido. ¿Cómo lo habéis pasado? Nice. Oh, shit. Es siempre de mi agrado conocer a muchos más streamers, ¿no? En la plataforma de Twitch. ¿A qué habéis estado jugando y cómo? ¿Cigarro? ¿Cómo lo habéis pasado? Grandes, tío. Ole, ole los caracoles. Muchísimas gracias. O sea, GG, voy a darte el follow. Bro, el superfollow Momento, porque siempre tengo que salir fuera de la pantalla Porque tengo que jugar jugarlo sin bordes, tío No le los caracoles Muchísimas gracias, Supercrateon. Que la pasen super con el papa Qué grande, tío, este Ala. Me quedo la leche Muchas gracias por eh, dar tanto cariño en esta saga Aunque ya sabéis que yo soy jugador competitivo de Fortnite Pero me flipa, ¿no? Me flipa Alfredi, hostia, qué guapo. Yo aún no lo he jugado, mi hermano. No lo he jugado aún. Le gusta a mucho. Los más pequeño del canal le encanta, te lo prometo. Muchísimas gracias por ese mega follow, mi hermano. Supercrateon. Aquí lo tienes. Eh, seguir a full. Ahora tiene 69. Hostia, vaya, vaya número, eh. Seguir a full. Arte caso. <ríe> qué guapo. También juegas al Bendy. Juego difícil, eh. Fuera de coña. Juego bastante, bastante complicado. Yo, bueno, se me resistió. Realmente se me resistió bastante. Y me alegra saber que hay o guay el directo Y mola bastante Yo aún no he jugado Pero me gustaría jugar al... Ah, ¿cómo era? Es un escape room de Friday and Freddy lo, lo, lo mega, o sea, Los animatrónicos Papá, esta mañana eh, jugué Estaba en el ordenador eh, con 300 grados La, Mi tarjeta gráfica jugando al Fortnite Campeón Miguelillo siempre se pone Vamos, va tostar... Bueno, para freír un huevo, ¿eh? De nada, muchas gracias El mejor número Qué grande Nada, pero se agradece a ti, tío El crateón Porque ya sabéis Lo más bonito de Twitch Bajo mi punto de vista el seguir conociendo a Streamer, que al igual que nosotros Está aquí a pecho a diario Se agradece muchísimo, mi hermano O sea, super blessed No todos los días puedo decir que conozco gente eh, que crea contenido en Twitch Y que es buena persona Sí, sí, es que, eh, madre mía Yo te lo prometo, Miguelillo, ahora es cuando peor lo pasa al ordenador eh, No sé si para este 16 que viene mmm, de Twitch Voy a tener que pillar y comprarme una refrigeración líquida Que puede ser, ¿eh? Puede que me tenga que comprar una, re una refrigeración líquida, easy. sí Papá, ¿tú sabes eh, lo que es un, un texto? ¿Un texto? Claro. Pero aplicado aquí, campeón, Miguelillo. Ya puedes hacer huevo. Claro, es la cosa. O sea, literal que ya sabéis que mi PC se calienta tela porque Fortnite está muy mal optimizado, chavales. Hija puta, tío. La cabra que me, nos faltaba, tío Está muy mal optimizado, como ya sabéis. Está fatal. No, perdón, me equivoqué No pasa nada, leñe Todo lo malo fuera de eso ¿Qué ha pasado? Que me he ido un segundo Que nos acaba hacer un Super Raideo Crateon Que estaba jugando al Freddy Al Final Freddy Que está bastante guapo ese juego Lo tengo que jugar Porque sé que a muchos de vosotros Os encanta ese juego La verdad, yo ya sabéis Que para los juegos de susto Soy muy malo Porque me asusto con facilidad, ¿no? Ahí lo meteréis que... A, a, a, a... Bueno, vaya clipardos Que os habéis sacado eh, En este Resident Evil, ¿no? Eh, ¿Cómo coño? ¿Tendré que hacer esto? O sea, literal Vale, por aquí pues, sea, para atrás, mierda <coughs> ¿Y cómo estamos, Álvaro, campeón? A mí no... Uf, yo os lo prometo que es increíble el calor que resiste esto Pero brutal, ¿eh? Seguramente es refrigeración líquida <coughs> Un techo de Duralita, claro, campeón Claro que lo sé Es más, aquí tenemos tela alfártica, campeón, Miguelillo La calo que da Eso, de, eso debería estar ya prohibido, ¿eh? Los techos de Duralita, ¿eh? Fuera de coña Eso es, es, es... Bueno, no me gusta utilizar esa palabra, pero es cancerígeno eh, Os lo juro, ¿eh? No sé cómo se dice Sí, Uralita, Uralita Está bien exp expresado Campeón, Miguelillo Carga y descarga Aquí se ve, ¿eh? Pues es un material Campeón a ABCD Que se utilizaba antiguamente Porque era más barato Que a lo mejor el, el ladrillo Era mucho más barato Que a lo mejor el ladrillo Pues eso tengo yo Pues eso deberían de quitarlo O sea, sé que también Hay que depender De la condición económica Porque yo aquí En la tela fártica de arriba de mi piso mmm, Bueno, de mi bloque Hay que cambiarla también Os lo prometo Porque mmm, da, mmm, está rota ya La tela fártica Está más pasada El coño la no burra Y encima da una calor Que flipa lo mejor, sinceramente, eh, la espuma está típica Que se le echa a los edificios Antes de construirlo, que no me acuerdo cómo se llama Pero sé que es una espuma amarilla fan you, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo va este lunecillo con flowa ah, Grande, campeón ¿Cómo estamos? Voy a tirar esto ahí Es que cuesta casi 10k ¿En serio? ¿En serio, Miguel? ¿Tan caros son esas mierdas? Madre mía Madre mía yo, pff, sinceramente, eh, aquí por lo menos en mi piso, o sea, en mi edificio deberían de hacerlo, porque está muy quemado todo, tío. Está súper quemado la tela fártica. Las pumas están súper chulas, la puma chula. amarilla, eh. Arte casa, ¿ves dar? Y pues esa, esa es la que. Es una puma que aísla. Se va a quedar ayer el calor, pero no traspasa porque los techos. O sea, yo vivo arriba del todo. En el último, en el último bloque. Entonces, se hace un poquito más complicado de la cuenta. Gente, se viene, ¿eh? Se viene vos. Y no tengo balas. Eh. <risa> que me gusta no tener bala de nada Si es que somos... Nah, en verdad sí que tenemos, ¿no? Dentro de cada vez Nada, vamos, vámonos Aquí hay una pelea apoteósica, ¿no? ¿Aquí qué es? O sea, literal, fábrica de ese, Pero esto es el principio Esto es el principio, entonces Si esto es el principio ¿Qué lógica tiene? ¿Dónde está el boss? Vámonos, eh, filecabot. y ¿Y qué hago con, eh, con esa pluma ¿Lo pongo arriba del techo o cómo? Pero eso tiene que venir un especialista Campeón Miguelillo Por cojones Por cojones pero lo mejor es re... Ah, aquí viene Heisenberg, guapísimo. O sea, claro, eso, el techo Uralita hay que quitarlo. Literal, es que eso da mucha calor, me enverano mucho más aún. Es pone tela, es ¿eh? una no tela mal. cambia la tela no apártica. Heisenberg, por fin. Pero no está más De hecho, un poco de poder, se hace quinta. más grande. Exacto, se hace más grande, sí, Es este como una reacción química ahí extraña. ¿Cómo voy a matar a alguien que es como magneto, tío? ¿Es bro? ¡Qué guapo! Chia. Va a explotar, hermano. ¿Lol? ¡Qué guapo! ¡Prepárate, papá! ¡Qué guapo! No sabía que era un mecha. LOL. Increíble. Qué guapo, loco Hostia, tú, que no has guardado, chavales, ¿eh? Que a nuestros personajes... A Izan le faltan tres dedos oh, Qué guapo este boss, ¿no? Eh, eh, qué guapo O sea, yo no sabía que se iba a transformar en un... Eh, bueno, Gundam eh, de carne y metal Qué guapo, loco Otra vez, vaya pachazo que has metido, bro, Izan O sea, mmm, GG O sea, yo no sé cómo estás vivo, bro Qué guapo. Quiero pelear ya contra él. Pero necesito encontrar, ya sabéis. Munición. No tengo nada. Pero nada de nada, ¿eh? Fuera de coña, tío. Ey, ¿esto, tío? Coger. Nuestro personaje va, va, sin va, sin chaval, esperaos. Así, así va. El pobre. Bueno, así, así, así va el pobre. LOL, Chris, tío. ¿Por qué? Te dije que no te metieras, Mira, está la cama. un macaquiño, por supuesto, campeón Álvaro, lo que queráis mataste a mi mujer hijo es de mejor, puta. en el, el solo mucho más fresquito campeón a veces Ari no era ella lol no era ella ¡Hostia, era Chris ¿Cómo? qué perra era Miranda pues lógica cambió de aspecto y se hizo pasar por mía lol sobrevivió a los disparos así que tengo que terminar el trabajo Lo de Mientras... un macaquiño macaquillo, un, macaquillo por qué un meme campeón no me fingiste, Álvaro entonces porque sabía que vendrías a incordiar Paranoia, Chris, ya tío. A un este por medio. Qué paranoia. ¿Pues ah, eso, son recompensas es? de ese palo. Ok, entonces me dejo en el suelo. Ah, si es mucha calor, sí, campeón, a veces, y Si no, no cojo ahí frío. Mejor a la ropa arriba, Rick grande, bien. este Álvaro. Vale. Entonces, es un arma biológica, o sea. Una nuestra mujer era un arma biológica y se ha mimetizado. No Qué paranoia, ¿no? Así ah, vamos a matar a Heisenberg metido en un.. Eh, en un mototruco? Qué guapo. O sea, hola, tío. Vamos a, vamos a utilizar ese tanque soviético preparado aquí, improvisado por Chris Brown, sí, y eh. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea. Y todos sus monstruos son su creación. LOL. Una especie de experimento con el hongo. Uh, du durita de play, eh. de no caso, eh. Hostia la leche. ¿Qué coño? Salvar a mi familia. No puedo salir de <tose> aquí. No puedo hacer nada. qué familia, sabe La mataremos a la forma de, de la madre Eso, rusia totalmente. Moscú, Moscú. Mis hombres me lo acaban de enviar. Ten Mira. Esa madre Miranda, ¿no? <tose> Joder, tenemos que irnos. Hija de puta. Los hombres la situación. Hija de la gran puta. No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. ¡Qué guapo, Lol. ¡Hola! ¡Qué disparáis todo, tío! ¡Qué cojones, tío! Chris, ¿Tú qué, qué cojones, tío? Voy a terminar tío? de colocar explosivos aquí. Ve al ascensor. Nos veremos arriba. Va. ¡Madre mía, lo prometo que salvaremos a tu hija, juntos! No creo yo, Chris, eh. No creo yo. Y cuando Miranda campeón es el final boss. Es el boss final de todo el juego. Bien, Es como una bruja. Que ha creado una aldea de monstruos. No hagas mucho Qué guapo, se va a montar, loco. Se va a montar en el tanque soviético. Buah, se viene, gente. Se viene, tanque truco. Se viene tanque truco. Se viene tanque truco. Viene tanque truco. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Rojo. Vamos a ver, eh. Interactuar. Hemos completado los procedimientos de la fábrica. Y no tenemos conocéis en la organización. la suerte, Con te consigo. Parece documento. Parece que se está en el... cineta, 20 Mutocineto. Sí, grande. Admega también es que no, nos ha hecho un raidazo eh, de 6 asaltantes de Y la verdad es que, oye, tengo ganas ya de, de matar a Jason, ¿verdad? ¿eh? Te lo prometo. Admega, tengo muchísimas ganas. O sea, mogollón de ganas y de matar a Miranda, tío. 19 eh, no, eh, Hay muchas veces que se queda bugueado campeones. yo no sé por qué, la verdad Twitch eh, va últimamente como el culo Os lo juro, ¿eh? Va como el culo, macho. O sea, Twitch debería de ir mucho mejor Y también hemos conocido a otro creador de contenido Ya sabéis lo que siempre opino es Respecto a la Rai, ¿no? Y para mí es la caña porque Conozco más personas que también crean contenido en Twitch Eso para mí no tiene precio Es la cañísima, tío Todo el mundo aquí no lo curramos mucho, ¿no? Pienso yo Bueno, ya hemos guardado Vámonos Uh -huh, ¡Se viene se viene tanque truco! Y ahora nos vamos al Fortnite ya Se viene tanque truco, gente ¿Cómo será esto, tío? Déjame, ojalá que lo maneje eh, Ethan tanque metal y polímero, ¿eh? Vas a probar tu propia medicina Guau, wow, pero en verdad solo tiene que Hacer sus poderes de magneto, ¿no? Es Heisenberg Hostia, qué guapo, me lo manejo yo ¡Hostia, qué guapo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol! Se viene Bloquear A metralladora Disparo de cañón. Mantener. Lola. Sin carga cañón. Qué guapo, gente. Vamos a matar a Heisenberg con un tanque soviético. Acá. Eh, qué guapo. Guapísimo, tío. Qué coño. No me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que es un bicho muy, muy grande. Como para matarlo un humano, ¿no? La cabra, campeón. La cabra ya no la puedo pillar. Vas a ir eh, ya para Fortnite. Eh, con lo que me gusta recién, ¿eh? No te preocupes, campeón. Pero es igual, ¿eh? siempre que lo transmitas tú Qué grande, voy a terminarlo, Álvaro Me queda todavía matar a Madre Miranda, eh A Heisenberg también Todavía me queda una hora, eh A Proxy Por lo menos, eh No te preocupes, campeón Pero a mí me, me flipa los Resident Evil en general Me gustaría jugar, eh... Qué guapo Al Resident Evil eh, 3 que nos dijo el Balta, tío Qué coño Madre mía a Resident Evil 3, eh, perdón A Luz, Qué remake ¡Qué guapo! Es que ¡Guapo, loco! No. ¡Dioooon! loco Uf, No vea, ¿no? La que te voy a dar, bro ¡Qué guapo! Supongo que hay que darle hostia Se viene, eh Estas recargando, tío ¿Ah, ¿No, Ah Eso, yo, yo. ¡Qué guapo, LOL! ¡Mierda! ¡Magneto! ¡Oh, no, no te ¡Qué guapo ese compadre, tío! ¡Qué guapo! ¿Estás muerto? Ah, ¡No, ¿no? no puta! ¡Necesito más! <risa> ¡Estás de poder ¡Mierda! Puedo... ¿No me puedo poner vida? ¡No me puedo poner vida! ¡No! Para tener a la parte roja. Sí, falta. buenas tardes, mi hermano. Pero no me puedo poner vida. ¿O sea? Dios, qué guapo. Qué guapo, lo que. Estoy bloqueando, eh. Sí, no, oh, ¡Qué guapo el combate! ¿no? Oh, tío. ¡Al pecho, al pecho, al pecho! ¡Ahí tiene la cabeza, eh! ¡Guapísimo, tío! ¡Guapísimo el combate, tío! Ah, yo creo que está, ¿eh? ¡Lol! Vale, vale, vale, vale ¡Pow! Estamos matando a último fray, ¿eh? ¡Lol! ¡Está ya incendiado, ¿eh? Recargando ¡Qué guapo, ¿eh? Exagerado, ¿eh? Un momento, gente, porque... Vale, vale, vale, va ¿Qué cojones, tío? Esto es la pelea de robot, loco. Pelea de robot, loco. Sí, hay... ¡No! ¡Oh! Qué Lo es Qué agresivo el bicho. What the fuck? ¿Y yo. Uh, let's go. Let's go. Qué guapo. está vivo, What? No, no, mi ejército de metal. Mi ejército de metal. guapo eh te... mi vida vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale vale algo Hay tío. hay algo aquí Hay algo aquí, vale vale vale Espera, vale vale vale vale vale vale vale No vale vale no es. No. Sí. Va. Vamos a verlo. Estos no son David. Su hija y su sangriento final. ¡Vamos! ¿Sabes dónde coño le tengo que dar, eh? Vale, ahí. Impresionante. ¿What? Vale. Que ¡Qué pena que yo sea tu único fan! Qué cabrón, tío. Qué pena que yo sea tu único fan, ¿sabes? ¿Te diviertes? Que te follen, cabrón. ¿Te diviertes tú, eh? ¿Pendejo, pinche pendejo? ¿Pendejo viejo? Vamos a meter esto aquí. Ah, no puedo. Hostia, te tiramos. Vale. ¡Va! Está chulo, eh, el combate. Tío, qué guapo. Es una... Es una puta masa, tío. Es una puta masa. LOL. LOL. Vale, eh... Perdonadme por no estar leyendo el ahora mismo, pero... Se va a sobrecargar. La vida. Deberías haber aceptado mi oferta. ¡Qué guapo! ¡No se loca vida! ¡Qué cojo este rouse lo viva! Hostia, le va a clavar a la motosierra. Se viene gente. ¡Wow! ¿Qué coño? ¡What the fuck, loco! Increíble, eh. eh el final bomb más apoteósico de todo Resident Evil, sin duda alguna, es Heisenberg, eh. ¡Wow! Me han picado un mosquito en la mano. Otro hermano? Hostia, la leche, pobrecilla Becedari ¿Qué tal, mi hermano? Kiuren, ¿cómo estamos? Metal Zombie increíble. Eh, nos queda solo un boss más, Kiuren. Lógica del juego, disparar eh, mil balas sin. Sí, totalmente. tenía una minigun, pato. Increíble. 22 espectadores. Me alegra muchísimo, Álvaro, que me estáis acompañando de casi en el final, ¿no? De Resident Evil. La verdad, sabéis que está fuera de mi canon. En plan, no me da igual que no haya 30 o 40 personas viendo Fortnite, ¿no? Sino en ese sentido, el simple hecho, ¿no? De que, wow, que me estáis apoyando enormemente en Resident Evil. Ole, el Kiuren, me queda la leche, me queda la galla, o sea, increíble, tío. Kiuren, felicidades, eh, tercera persona, que desbloqueas por ti mismo, el beat, mi hermano. Arte caso, eh. Arte caso, F su parte, increíble. Corre forest, eh, y eh, gran película también, eh. Grande Don Hans, tío. ¿Cómo estamos? Me cago a la leche, Kiuren. Papá tiene mucho fan, ¿eh? Es que se les ha se nos ha metido con nosotros, campeón. A veces, y sus muelas, Heisenberg, eh. Su oferta cuál ha sido? Ha comido plomo el gachón. Cuando metes al bot, tengo una sorpresita. Qué grande, tío. El GG. Ese Gyuren. Hostia, qué guapo el lobo. Con el GG, eh. Súper guapo. Arte caso, el GG es una... Qué guay. Una de las partes, no. Así todos los canales tenemos un GG. Es la polla. O sea, ¿qué ventajas tiene el beat? Es un eh, símbolo eh, de haber pasado mucho tiempo en el canal, campeón, como ahora mismo Gyuren. Eh, en el cual canjearlo es eh, eh, una misión heroica, comecele. tío. Y, no, y Hercule, haceros caso, eh. Y a salvar a. Indispensable, o sea, es súper indispensable. Arte caso, arte caso. El DFF también, es la cosa. ¿Y están? ¿Y están ya ve, tres meses, ¿eh? En tres meses. ¡Lol! ¿Qué? ¡Está ahí la perra! Nuestra hija. ¡Wow, Nos what? Lo la profecía papa. Lo es todo Amiga, vamos a ver si ya por fin todos podemos llegar a comprender qué señora, tío, es esta. Sin Heisenberg. Has perdido tu rastro Es el árbol, pasa, es el tío? árbol que estaba Andrea, eh, atrás Y no de nuevo es, felicidades Super Kiren, Kiren, macho, no. qué es eso, o sea, no todos Lucia los días Se canjea un beat, eh, Darte caso verdad. es la recompensa Más, más alta Incluso que hay en el canal, tío y, y cómo va tras... tu día, mi hermano kiuren. Pobre ¿Quién eres? La ¿Quién con memory LOL Basta <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> está que una de Victoria's Sigre, ¿no? ¡Me en sus muelas! ¡Mátala! A Evelyn, a Loury, eso, Muchas bro, gracias, bro, mi hermano Por eso Chile. al igual que a Megas Agradece, o sea, te pasaste el sábado Bruce. Bruce. Regalando un montón de suscripciones Bruce, Y de donando, y hoy también, ¿eh? Increíble Vamos, tranquilo, y de descansito ¡Qué grande! ¡Qué alegría! O sea, pensaba que era un el rato. martes los miércoles ¡Jódete, puta chiflada! Yo tengo preparado hoy también un juego guapo eh, La verdad que hoy tengo ganas de jugarlo Es eh, el nuevecillo Ay, Me refiero a, lo, ah, a los puntos claro, del canal La leche, qué gacho Arte la caso. Nos o sea, está vas, vas a explotar, vamos eh, Sin eh, vas, embargo, vas a ser el tío. ruro Muchas gracias, campeón Me refiero a la de los puntos del canal XD Qué gacho Tío, eh, madre Miranda estás? Usted le encanta comer po eh, Ay, Enormes, eh rey, ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. ¡Lul! Pero ¡Hombre, de... a ¡Era Así ella! que ya no me sirve. No esto. era ella. Es una cambiaforma. ¡Manda! ¡Cobarde! ¿What? ¡Salí, enfréntate a mí! ¡Puta anciana! ¿Lol? Tranquilo, hija. Tu muerte será rápida. Tío, es una... Formarás parte de la Megami sal ¿eh? caso una challenge increíble qué guapo Tiene tus muestras de sangre para más tarde. me acaba de arrancar corazón una vez amanezca la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre x desde papá no me entendiste me refiero lo que pusiste es que si te enfrentabas hoy algo así ah, vale ya vale. te lo enfrentaste sí, xD Arte caso, arte caso, ahora doy el predí. Perdón, no me he dado cuenta, Mega. Esperado tanto. Tío, acaba de matar a Isan. Te avisé. ¡Qué perra, incómodo. tío! La anciana, eh. Y yo me ha dejado loco. Y yo... No, no, no. ¿Qué hace esa piba? Es el Final muero. Ball. La madre mirad, me ha guille. Es maléfica. Nos acaba de... Nos acaba de... Nos acaba de romper, tío, eh. Nos acaba de romper, macho. O sea, nos acaba de romper, básicamente. Literal, eh. ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? Nos acaba de romper, o sea, nos acaba de arrancar corazón, tío. ¿Pero qué? Vale, de mientras. Voy a, voy a, o sea, para Voy a dar el predit antes. ¿Qué cojones, tío? O sea, guapísimo, bro. ¿Qué coño? Menos mal, o sea, eh, último mapa que lo vamos a jugar con Chris. Es una parte jugable con Chris. ¿Qué son, tío? Sí, es Chris, macho. Tío, no macho. ¿Pero ¿Qué es? Conéctate. Oh, y hermano, te explicaré la situación. ¿Qué? Mi ¿Y yo nos descuidamos? se vale, si viene un momento Ayer, chill, tío. Creímos haber eliminado a Miranda. Pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Hmm. Miranda con es este, te tegiles. ¿Qué coño, tío? Así que me lo Si sí, papá te han arrancado el corazón. Brutal campeón de Zarí, super cringe. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. da nah, un poquito de agua y arreglado. Cuando llegué allí, un un de no un esterilizado de, la de, la parte de, parte. de los que se ha Me dijo, tienes 1.25 eh, unos, unos 36 por el directo y yo soy 6. Qué, qué la grande, la eh? qué máquina. Estás haciendo directo dentro del directo, súper grande, tío. Este Álvaro, qué amor, tío. Lo ha matado, Increíble. Y va a pagar por lo que, uno que. O sea, siempre estáis todos juntos, tío. ¿Cómo ha matado a Izal, loco? ¿Pero por qué, el loco? ¿Cuándo acabará esto? macho y yo no fumé creí visita que te, se le van a encharcar los pulmones visita cabezón niño usted años tiene mucha cabeza increíble increíble eh pregunta interesante esas fotos que hay ahí. las hicieron en la vida real o del videojuego arte caso parecían muy reales eh 100% reales o sea son muy reales eh o sea, brutal. Vamos a acabar el juego con Chris, tío. Eso qué que cachón. Dime tu YouTube y te apoyo. Qué grande, tío, este Álvaro. No fumar es malo, eh, es complicado. Es verdad también. O sea, ya sabéis que también Álvaro pues tiene su YouTube. A podéis darle apoyo ah, Fulete. Me han tardado mucho. La no. Ah, no G, cambiando. tío, viene con nosotros el maestro G. Ya no me eh, de YouTube, ya, Esa, ya solo claro. tú claro, es eso. Esa es la misión. Increíble. No podemos fracasar. A divertirse, gente. Qué guapo, a tío. ¿Esto días, qué días, es, troncos? O sea, vamos a. a la qué guapo, tenemos a Gris ahora, ¿eh? Arte caso. K9, quiero saber qué hace. K9. Averigua algo. Recibido, enseguida. Tío, ¿para qué me he comprado yo tantas armas, tío?